Bienvenidos a mi canal, pulgares arriba y empezamos. Hoy vamos a hablar del free pouring, que es una técnica para lograr rapidez y exactitud a la hora de elaborar bebidas. Así que para ello disponemos del material que estáis viendo en la imagen. Son dos botellas con metal pour, cocteleras, un vasito chivatillo y un recipiente para verter el líquido sobrante. Lo apartamos, no lo queremos ahora mismo. Así que... Vamos a utilizar, en el caso de no tener un exacto PUR, que es un sistema de medición, un vaso chivatillo. Y para el vaso chivatillo necesitaremos cualquier recipiente de casa que nos indique las medidas y con un rotulador marcaríamos las diferentes medidas que vamos a trabajar en onza. A continuación agarraremos una botella vacía de plástico para entrenar el corte del vertido. Como estáis viendo en la imagen, recuerda que los Metal Pur tienen que tener siempre la curvatura hacia el interior. Ahora, a continuación, extenderíamos el brazo y cerraríamos la muñeca hacia adentro. Como estáis viendo en la imagen, repetir, copiar y con la izquierda lo mismo. Extenderíamos el brazo, bajaríamos la muñeca y ya solo cortaría. Extender. Cerrar, extender, cerrar y ya estáis viendo que cortaría el líquido. Vamos a hacer a continuación una prueba para que veáis cómo sería la técnica. El sistema de medición que vamos a practicar es el basado en las onzas, que en equivalencias sería media onza 15 mililitros, una onza 30 mililitros una onza y media 45 mililitros y dos onzas 60 mililitros ahora vamos a empezar a verter el líquido en las cocteleras o recipientes que tengáis en casa Así que pulgares arriba, dale like, suscríbete Y empezamos con una mano, segundo ejercicio con la mano izquierda Tercer ejercicio con las dos manos Así que, vamos chicos, que esto es fácil Empezamos Y contabilizaríamos dos segundos Un, dos Y como veis, sacaríamos la media onza Hay aquí una prueba, como podéis apreciar Un pelín por debajo, bueno, un pelín... Ahí está de puta madre, muy bien, lo tenemos. Así que vamos a volver a verter una onza, onza y media y dos onzas. Y así vamos a poder ver cómo regulamos, ¿vale? Según vayamos acertando, fallando. Así que empezamos: 1, 2, 3, 4. Hacemos el corte. Retiramos el líquido sobrante que se nos ha olvidado. Y para ello sacamos nuestro vasito mezclador, que es lo que vamos a utilizar como recipiente. Vamos a ver, expectantes, aceptaremos, no aceptaremos, lo clavaremos. Pues sí, en este caso lo hemos clavado. Aquí tenéis. Venga, ya lo tenemos, así que... Vamos a pasar a la tercera medición que sería una once media, 45 mililitros. Y en este caso, voy a ponerlo a cámara rápida porque quiero que veáis cómo voy ajustando mi técnica. Lo tenemos, lo hemos conseguido, y ahora vamos a poner la cámara un poquito más despacito, más lenta, para que veáis cómo en la siguiente medida, que son dos onzas, contabilizaríamos 8 segundos. Y lo que quiero ver es que estéis muy atentos para que os fijéis en cómo cierro la muñeca y corto el vertido. ¿Eh? Ahí, poquito a poco, veis, así se corta ahora. Haríamos la comprobación. No os olvidéis de comprobar. En este caso, como podéis estar apreciando, hemos clavado la medida. Y sí, efectivamente, la hemos clavado. Quitamos las burbujitas que hay. Y... Ya continuamos, es importante que si os gusta el contenido, deis un like, os suscribáis al canal, activéis la campanita y dejéis en los comentarios qué es lo que os gustaría ver en los siguientes vídeos o vuestras sugerencias. A mí me hacéis un gran favor porque al ver vuestra participación, yo seguramente me motive más y me anime a subir más vídeos, así que por favor... Os pido vuestro apoyo, darme vuestra energía y vamos adelante. Bien, vamos a realizar la última comprobación antes de pasar al siguiente ejercicio. Vamos a poder apreciar que en esta ocasión volvemos a clavar las dos onzas, 60 mililitros o 6 centilitros. Vale, vamos a continuar. Verificamos que el metal pur no está en su posición correcta y vamos a modificarlo y con la mano izquierda vamos a verter media onza en los distintos recipientes. Así que vamos a modificarlo, ya sabéis, siempre hacia el interior. Ahora ya lo tenemos todo dispuesto, verificamos que está todo bien colocado los metal pur, sobre todo y vamos a seguir haciendo el ejercicio que teníamos predispuesto. Vamos para allá. Cogemos la botella y empezamos. Media onza, media onza, media onza y media onza. En este caso vamos a comprobar que no tenemos la medida correcta, nos hemos pasado un poquito, así que no pasa nada porque de cuatro intentos hemos acertado tres. siempre el balance va a ser positivo, pero bueno, para eso está la práctica. Ahora el siguiente ejercicio que vamos a realizar va a ser con las dos manos y vamos a verter media onza simplemente y nada más. ¿Por qué media onza? Porque al ser el mismo tiempo de medición no nos va a causar problemas a la hora de cortar, ya que cortaremos al mismo tiempo con las dos manos. ocasión hemos clavado las cuatro medidas así que damos por satisfecho el entrenamiento y la práctica puesto que nos vamos acercando a nuestro objetivo que es ser cada vez más precisos y más rápidos a la hora de elaborar nuestras bebidas o cócteles Ahora lo que toca es alternar diferentes medidas en cada paso. En este, media, no. Una y media. Aquí una. Aquí media y aquí una. Así que vamos a darle caña. Uf, espera, espera, espera, que me estoy liando. Ay, por Dios, ay, por Dios. Muchas mediciones, vamos a repetir. Deja que me aclare, respiro un poquito. Y, a ver, a ver, a ver, aquí media, una, una, uff, mira, aquí, un, aquí media, aquí una, y aquí una, y aquí media, ¿vale? Así que, vamos a darle. ya lo tenemos, hemos clavado bastante las medidas y damos por satisfecho la práctica de hoy Esperad. no os olvidéis apuntar las mediciones en vuestro respectivo brazo y así veréis la evolución es importante que tengáis un, pues una estadística de cómo vais progresando así que esperar que vamos a haceros un pequeño regalito como veis vamos a hacer un corte con estilo vale de media onza cada uno aquí en cámara rápida ¿por qué en cámara rápida? porque chicos esto es lo que vamos a aprender en el siguiente vídeo así que estaros atentos porque vamos a aprender a hacer nuestro primer corte con estilo clavando la medida y otro pequeño regalito más para tener aún más estilo a la hora de elaborar vuestras bebidas. Aquí tenéis una pequeña demostración. Vamos a hacerlo con líquido. Os demostraremos el por qué hay que hacer el movimiento de una forma o de otra para evitar derrames. Así que, como vais a comprobar... Aquí no derrama y aquí latigazo. Eso es lo que no queremos que pase. Así que en el siguiente vídeo os espero y dale like, suscríbete y adiós chicos.